Bueno, yo llevo mi cabello como lo llevo, porque eh, en un momento decidí apropiarme de mi cuerpo, de mi look, de quién soy y eso eh, implicaba aceptar mi pelo tal cual es, eh, también porque me gusta mucho cómo me hace sentir el verme y el generar un impacto con mi cabello crespo que es algo que me hace ser diferente de alguna manera en, en esta sociedad, así lo siento yo, entonces es como una manera de redignificar mi, mi look y cómo me veo y aceptarme como soy y amarme como soy.